Hola, ¿cómo estás? Otra semana maravillosa desde aquí de Bogotá, Colombia, transmitiendo las buenas nuevas del Reino de los Cielos. Hoy con un tema maravilloso, Jesús te deja una coma. Recuerda que cuando tú pones una coma eh, en un párrafo, es la continuación de algo. Y es por eso que esta palabra viene de una película que se llama El Vendedor de Sueños. Un hombre que tenía todo económicamente. Tenía una hija, una esposa, pero realmente no le ponía atención a esa hija y a su esposa, lo perdió todo, eh, su esposa su, y su hija murió en un accidente de avión, y vivió en la calle, y entendió que realmente esa coma es la continuación de una vida, de valorar las cosas, de entender realmente que el dinero no lo es todo. Y es por eso que el Señor nos trae a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, y nos dice, esta palabra vamos a leerla con toda reverencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos dice la palabra una vez más. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mis hermanos, mis hermanas, esa coma que nos ha dejado el Señor es de esa batalla que necesitamos pelear todos los días. Esa batalla que realmente el Señor nos está diciendo, vamos para adelante, yo te voy a respaldar, no vas a estar solo. Y por eso no hay que dejar que, que nos distraigamos de, esa lucha, de esas luchas, de esas cosas que pasan todos los días de nuestras vidas. tenemos que enfocarnos en los ojos del Señor, en esa cruz, en ese madero que el Señor hace dos mil años pagó por ese precio. Y es por eso que el Señor, después de ese madero, después de ese precio que pagó, te dijo, te voy a dar una coma. Vas a continuar, vas a continuar con, la, con esa lucha, vas a continuar realmente a ser ese hijo mío, esa hija mía, a mostrar que eres realmente un guerrero, una guerrera de mi reino. Y por eso el Señor nos está preparando esa morada, en esa morada está tu nombre, en esa mesa está diciendo, reservado, tu nombre está ahí, porque el Señor al dejar esa coma está diciendo, tú vas a seguir adelante, tú vas a ser ese gran embajador del reino de los cielos y la palabra también nos dice en Efesios 6.13 recuerda sobre la armadura de Dios por tanto póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin con firmeza recuerda que necesitamos ponernos esa armadura de Dios ese yelmo, ese escudo, esa coraza, eh, esa espada del Espíritu Santo eh, esas sandalias, ese cincho, porque el enemigo viene a perturbarnos, a decir, te voy a poner un punto, pero uh -uh, no, el Señor dijo, te dejo una coma para que continúes y nos veremos en esa hermosa cena, el hermos eh, en esa cena del Cordero, y qué maravilloso es saber que el Señor nos deja una coma, que te, nos dijo, yo hice mi parte, ahora, tú vas a hacer la, par la parte tuya y vas a demostrar que tú también vas a hacer cosas maravillosas de las que yo he hecho. ¡Qué maravilloso es el Señor lo que nos está diciendo a través de su palabra! Alabado sea tu nombre, Padre Celestial, te amamos, te glorificamos. Recuerda que esa coma... Te abra victoria, que esa gracia te ha dado una vida eterna en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, Padre de la Gloria. Te amamos, te glorificamos en el nombre tuyo, amado Señor. Nunca vamos a cansar de agradecerte por esa coma, Padre Celestial. Algunos dirán, pero esa coma, Señor, yo tengo que pasar ese camino. Ese es el precio que tú tienes que pagar. Esa coma tipifica esa oración, esa coma tipifica ese ayuno, esa coma tipifica lo que tú tienes que hacer en el punto espiritual de esa oración por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por esas personas que realmente son inconversas o por esa persona que de pronto entró a los caminos del Señor, vio esa coma pero quería ver un punto final en su historia. Pero no, eso es Satanás maquinando su mente y que entra a su corazón diciendo, tú aquí terminaste, tú de aquí te pongo un punto y terminó. No, el Señor quiere algo maravilloso, y te está dando cosas maravillosas esta cuarentena es una coma es una coma de reflexión es una coma de ver que el señor quiere subirnos de gloria en gloria de nivel en nivel como lo decimos en cristianos en la gloria estamos en la gloria para hablar de dios y tú estás en la gloria para hablar del señor y tú estás en la gloria para que muestre las buenas nuevas del reino de los cielos y algo otro versículo maravilloso que nos que nos lleva al señor eh, está en Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 una hermosa palabra que nos trae el Señor que dice, el Señor mismo marchará al frente de ti, mira qué hermoso y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no, de, eh, no temas ni te desanimes más claro no lo, no lo dice la palabra el Señor estará al frente tuyo, esa coma aunque te la dejó el Señor, el Señor está contigo, el Señor se está glorificando, el Señor se está diciendo mira tú estás pasando por ese desierto, tú estás pasando por ese conflicto, pero no te preocupes porque yo voy a estar delante de tuyo, yo eh, nunca te dejaré ni te abandonaré y te dice no temas, no te desanimes, no te desanimes que por esa coma no creas que todo se acabó, no va a ser, me voy a glorificar más en ti, tú vas a ser ese instrumento, tú me vas a dar la gloria y la honra, tú eres un líder, tú eres un pastor, tú eres un hermano, una hermana, o oh, hasta ahora estás comenzando los caminos del Señor, esa coma, después de, de esta cuarentena va a ser algo maravilloso, créelo, apodérate de esta palabra, una vez más, de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. El Señor mismo marchará al frente tuyo y estará contigo. Nunca te dejará, nunca te abandonará. No te temas ni te desanimes. No te desanimes. Nosotros, en cristianos en la gloria, no nos hemos desanimado. Hay momentos bajos y altos. ¿En qué? en que esa coma que nos dejó el Señor, hay momentos que eh, de desearíamos ir más a más naciones, ayudar a mucha gente, pero hay momentos que eh, no, no sé si, si es la voluntad del Señor de que paremos un poco por esta parte, pero vayamos por la otra parte, porque el Señor quiere que Su Palabra sea predicada por todo, eh, por todo lugar. Y es así que sabemos que el Señor va delante de nosotros, y nunca nos vamos a desanimar, antes nos gozamos. Si se cierra una puerta, se va a abrir una más grande. Y siempre dándole esa gloria, esa honra al Señor. Mis hermanos, vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre celestial, Padre la gloria, en este momento, Señor, te damos gracias, te damos gloria, Señor, por esa coma, Señor. Te damos gracias porque cada día tú te glorificas en cada uno de mis hermanos. En cada una de mis hermanas, Señor. Tú te glorificas en cada ministerio, amado Señor. Te damos gracias, Señor, porque esa coma hace dos mil años, Señor, que Tú no la dejaste. Hemos entendido, Padre amado, que debemos seguir luchando. Debemos de seguir orando, ayudando, Señor. Debemos tener esa comunión contigo, amado Padre Celestial. Y siempre dándote esa gloria, esa honra y el poder. Amado Rey, que esa coma, Señor, como lo dijimos hace unos momentos... Es la continuación para estar en esa cena, Señor, en esa cena del Cordero. Porque sabemos que cada silla, Señor, en esa mesa tiene nuestros nombres, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, te damos gloria y honra por esta palabra, Señor, hermosa, maravillosa, en el nombre tuyo. Amén. Y amén. Bueno, si sí, hiciste sí, esta palabra, gloria a Dios, y te pido que te sigas. Glorificando al Señor, ¿cómo? Compartiendo estos videos y siempre dándole esa gloria y esa honra a nuestro Padre Celestial. También eh, tenemos eh, la fe que conquista a audios. La única manera que tú lo puedes escuchar a través de Spreaker o a través de la página de Facebook. De la página de, nos están diciendo aquí, la producción de, del fan page. Fan page de Facebook. Nos, eh, nos puedes, escuch, puedes escuchar estas. Estos audios son diferentes a los videos, pero siempre glorificando a nuestro rey amado. Bueno, te invitamos que nos escuches la próxima semana con otro mensaje más, aquí en La Fe que Conquista Videos. Bendiciones.